la licenciada en kinesiología y fisiatría, hablamos de Romina Jordán y además especializada a través de un máster en suelo pélvico así que preguntarte primero cómo estás y gracias por venir Bueno, muchas gracias, estoy muy bien, gracias por el espacio también que bueno, vamos a hablar de un tema reinteresante, más que interesante, porque es un tema no tan conocido, en mm. sí recién hace un par de años que se le empezó a dar mucha importancia a la salud pélvica de las mujeres. Uh -huh. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso y estoy muy bien, gracias. Y en primer lugar preguntarte cómo fue tu formación profesional para luego finalmente llegar a esta especificidad. Bueno, yo estudié kinesiología en Rosario, eh, soy venadense. Yo soy de venado, estudié en Rosario eh, cuando todavía no estaba mm. la UGR acá, en venado. Eh, y bueno, eh, empecé a hacer cursos, terapia manual, diferentes cosas y empiezo a conocer, o sea, empiezo a estudiar osteopatía, ahí uh -huh. conozco el suelo pélvico eh, y me interesó demasiado, así que averigüé y bueno, y empecé a encontrar pequeños cursos hasta que ya después, bueno, uno se abre a eso. O te gusta o no te gusta, es, es, eso es lo que tiene esta especialidad, porque es bastante invasiva en las mujeres, en el hombre también, porque se trabaja con todos los géneros, uh -huh. eh, pero bueno... Eh, la verdad que yo me, tengo una pasión, sinceramente, por esto, así que me encanta todo el tiempo actualizarme, hacer cursos. bien Y en este caso me lleva a pensar, porque también vamos charlando con diferentes licenciados o licenciadas en kinesiología y fisiatría, lo amplio que es esta profesión y lo necesario que son ustedes en la intervención de un montón de situaciones y momentos, porque, a ver, incluso en la pandemia me parece que es como que se ha visualizado aún más la labor en esa situación donde estaba la vida en juego y que, bueno, en este caso se desarrollaban quizás cuando las personas y los pacientes llegaban con un cuadro de COVID a las terapias intensivas para el tratamiento a través de lo respiratorio con los diferentes aparatos, las diferentes máquinas. Así que la verdad que es un mundo la kinesiología y la fisiatría. Ahora, finalmente descubriste, especializás en esto y por empezar, ¿qué es el suelo pélvico? Bien, el suelo pélvico es un conjunto de músculos, de tejidos, de ligamentos, de fascia que van a cerrar la pelvis por debajo, uh -huh. o sea, está en la parte más inferior. Entonces, ¿qué pasa con estos músculos? Tienen un montón de funciones importantes que van a. que, o sea, te imaginas que todo lo que viene desde arriba, todas las vísceras, incluso en el embarazo eh, con respecto uh -huh. al, al bebé, va a sobrecargar esa zona. Por eso es muy importante que estos músculos eh, siempre se trabajen, no uh -huh. a esperar a una disfunción o a un síntoma, sino prevenir, porque sabemos que hacen un, un esfuerzo constante y eh, bueno hay que trabajarlo desde antes para poder prevenir esos síntomas. Las funciones específicamente que tiene el suelo pélvico son cuatro. Una Cuando es, funciona bien sí. el suelo pélvico y está todo bastante bien, estas serían las cuatro funciones que cumple. Eh, las que voy a decir ahora Perfecto. son las cuatro funciones principales que son eh, los esfínteres, o sea, contener tanto la orina como eh, las heces, uh -huh. eh, la parte sexual, eh, durante el parto tienen una función muy importante uh -huh. eh, junto a las contracciones uterinas y eh, a los músculos abdominales, que es el transverso más que nada, eh, y otra función es poder sostener los órganos y que estén en su lugar para que estos eh, tengan una función correcta. Claro. O sea, estén en, en, en, puedan trabajar en el lugar donde, donde están. Claro. ¿Qué problemáticas puede llegar a surgir en esta parte de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, que no permitan el desarrollo normal de estas funciones que vos estuviste nombrando? Vos me decís de las disfunciones Claro. Eh, y podemos encontrar. Eh, las incontinencias urinarias, los prolapsos de órganos. ¿Qué es prolapso de órganos? Es la caída del órgano a través de la vagina. O sea, puede ser de vejiga, de útero eh, o de eh, recto. Entonces lo que sucede es que una persona que tiene mucha hiperpresión por arriba y que sus músculos no están capacitados para sostenerlos, eso llega un momento que se fatiga el músculo o se lesiona por un parto o porque es una persona que, que empieza a hacer un deporte y y arranca con todo y, y hace mucho esfuerzo y al no estar capacitado este músculo para sostener eh, cede y ahí el órgano eh, puede, va por la vagina, Bien. hay distintos grados igual. Hablas de hiperpresión, sí. ¿qué es esto? La hiperpresión, bueno, es nosotros en la parte abdominal en todas las zonas de, uh -huh. del cuerpo tenemos presiones eh, es como si, fue, ¿cómo decirte? como si fuese una fuerza uh -huh. ¿no? que es, es necesaria para que el cuerpo funcione el pulmón genera una presión, la parte abdominal genera otra presión y el suelo pélvico también tenemos. Lo que sucede con esto es que eh, hay algunas presiones que se exceden de lo normal y esto va a generar una fuerza extra. Entonces, por eso digo que hay que eh, siempre prevenir que esto no pase porque se evalúa cómo, cómo uno trabaja, si tiene hiperpresiones o no, se hace una evaluación. Entonces, a través de esa evaluación uno puede decir, bueno, eh, acá eh, esto lo estás haciendo de otra forma, esto lo estás haciendo mal, y poder contrarrestar todo eso para que esas hiperpresiones no dañen eh, el suelo pélvico en este caso. Claro. Hablabas, por ejemplo, de los esfuerzos físicos en un contexto de, contexto de actividad física, sí. de gimnasio o sí. de cualquier otra actividad. Muchas veces, por ejemplo, el correr, el caminar, ¿eso puede generar también, eh, si no tenés cierta musculación, sí. eh, algo que se afloje, por decirlo de algún modo, en el término que me sale en este momento, vos me entenderás. Sí, sí, sí. El, el correr genera, eh, porque uno hace, como digo, constantemente, si claro, yo por ejemplo estoy impacto. hablando en este momento y estoy generando un aumento de la fuerza eh, intraabdominal. Eh, bueno, entonces si esa persona no tiene una coordinación entre esas presiones, va a generar este desajuste, incluso hasta una mala pisada te puede generar un... Mira. Una difunción en el suelo pélvico. Está Bien. todo, todo está conectado y relacionado. De esta forma, usualmente un paciente se va a acercar a un profesional como vos o prestar atención a este ámbito de nuestra salud, a esta parte de nuestro cuerpo, cuando ya hay alguna problemática o quizás algunos ya empiezan a considerar, decir, bueno, como me voy a hacer el chequeo, quizás... Ginecológico, por decir alguno, el, el, el cardiológico también, o solo llegan a vos cuando hay una problemática, o se acostumbra a hacer una revisión, a evaluar cómo está el suelo pélvico para poder fortalecer si es que está bien o trabajar aquello que se encuentre. Sí, gracias a Dios hoy en día ya los congresos, uh -huh. porque desde que está la nueva, hay una nueva especialidad hace un uh -huh. par de años que se llama uroginecología, uh -huh. que es la unión de los urologos con los ginecólogos. La uroginecología estudia el suelo pélvico, estudia la incontinencia y el prolapso. Entonces, empiezan a trabajar en conjunto con, con kinesiólogos y ahí es cuando estos médicos que... O sea, también los ginecólogos, también pueden derivar o darse cuenta bueno, esta, esta chica, su embarazo fue, puede llevarte una lesión, entonces mejoran de evaluarte, por ejemplo. Pero con la uroginecología fue como hizo un, un cambio de visión porque incluso en todos los congresos y simposios que hay hoy en día, hay kinesiólogos sí o sí. Uh -huh. O sea, siempre está el kinesiólogo hablando y exponiendo el trabajo que hacen, juntos con ellos. Entonces, eh, lo, que te, lo que debemos hacer es... Seguir informando a los médicos, a, a, a la gente a, en general de que el kinesiólogo hace este trabajo y que puede prevenir también, que no es solamente tratamiento, porque ya de por sí la Argentina es de decir, bueno, desde la hora social te digo, vos vas si no, no tenés un síntoma, no te, no te autorizan nada. Entonces ya nuestro nuestra cultura es, no voy al médico si no tengo nada. Exacto. Entonces, bueno, lo, eh, uno debe ir primero a su médico, Decir, bueno, tuve un parto, quiero ver cómo estoy, y de ahí que el médico haga una derivación eh, al kinesiólogo. ¿Cómo se puede presentar esta situación, alguna disfunción en las embarazadas? ¿Cuáles son esos síntomas a los que habría que prestar la atención? Por supuesto, como vos decías, un profesional tendría que reconocer esta situación y comenzar los trabajos o la, las derivaciones correspondientes. Sí. Ahora, como persona. ¿Qué debo prestar atención en alguien que está embarazada? y ¿En qué momento? ¿Posparto? ¿En el durante? En realidad es el principio. Uh -huh. eh, lo que hace el embarazo es el factor, eh, el, el parto vaginal, es el factor de riesgo más importante en las lesiones del suelo pélvico. Entonces, uno lo que debe hacer de antes de que se lesione es tratar de que, de, que el, la gestante... Prevenga todas esas lesiones, desde la diástasis abdominal, los dolores de cintura, hernias eh, y lo que es prolapsos y, y sí. perdón, incontinencia urinaria. Entonces nosotros trabajamos desde el principio del embarazo, no hace falta que ni que tenga panza. Mm. Entonces uno ya empieza a hacer un entrenamiento de coordinación, de trabajo de fortalecimiento, eh, de ver, bueno, eh, de postura. A veces nosotros eh, derivamos a RPG también. ¿Qué es porque... RPG? es la reeducación postural global. Uh -huh. Es otra especialidad, pero que, que lo que hacen es trabajar sobre la postura de la persona. Por ejemplo, yo ahora estoy mal sentada, entonces yo tendría que estar como vos, bien sentada. Eso ya me cambia las presiones. Aprueba mi postura eh, Sí. <risa> Igual constantemente es como que uno tiene que recordarse eso. Como sí. esto que vos estás marcando es una práctica que seguramente lleva ese hábito. Muchas veces te dicen, la respiración cuando somos bebés es la excelente. Después la perdemos y tendríamos que recuperarla, dicen algunos profesionales. Sí, tal cual. Entonces, bueno, yo por ejemplo en mi caso trabajo desde el principio, siempre y cuando esté autorizado por su obstetra. Claro. Eh, porque sí bueno, obviamente hay que ver algunas cosas que eh, si es un embarazo de riesgo, tiene antecedentes de riesgo, eh, por ahí previenen, entonces no, no, no hacen este tipo de, de tratamiento. Pero en realidad no corres ningún riesgo porque nosotros trabajamos más superficial en la embarazada. Claro. Se hace, por ejemplo, el masaje perineal en la semana 32 en adelante, que ya es un embarazo avanzado, y ahí junto con una hormona que empieza a poner más flexible los tejidos porque prepara a la embarazada para el parto, con ese masaje nosotros empezamos a entrenar la elasticidad de la vagina, claro. del canal de parto. Junto con otras cosas, con los abdominales, el, el entrenamiento del transverso que es muy importante para el pujo, mm. Eh, te, entrenamiento de pujo, eh, hay un montonazo de cosas para ver en la embarazada. A mí me encanta trabajar con embarazadas y eh, específicamente en sus dolores, uh -huh. porque van tensas, con dolores, con sobrecargas de peso, con la cintura uh -huh. y me encanta que se vayan volando, así que me, me gusta mucho. Romina, ¿y esto también debería más allá una persona? En este caso estamos hablando aún del sexo femenino. Sí. En este caso, más allá de que sea o no una persona embarazada, ¿también se le debe prestar atención a esto? Sí, sí, sí, obviamente. ¿Cualquier persona? ¿Y a cualquier persona? edad? Sí, a cualquier Estaría bueno edad. que quizás desde pequeños, a ver, hoy charlábamos justo, me parece que fuera de aire, que cada vez se le presta más atención a las diferentes cuestiones de salud y no quizás con la intención de buscar un problema para después que nos traigan también desde todo esto la solución, sino desde la conciencia de poder conocernos y de nosotros mismos ir construyéndonos de, de la mejor manera, con más conciencia también. Es como que nos parece cada vez más, uy, que la alimentación, que la actividad física, que el tomar agua ahora esto, pero bueno, tal vez hemos prestado atención a tantas otras cosas y nos vamos de lo más importante, que es sí. nuestro eje, que es lo que nos permite hacer todas las otras cosas. Sí, sí, obvio, tal cual. Eh, yo también trabajo con hombres y uh -huh. con niños. Y en este caso, en los hombres, ¿cuándo se puede presentar alguna de estas situaciones? ¿Se, ¿También se comparten o van en paralelo las disfunciones, las problemáticas? Por supuesto, el embarazo, ¿no? ¿Pero lo demás? No, no. En, eh, generalmente el hombre tiene más problemas por el tema de la próstata. Uh -huh. Cuando tienen una cirugía de próstata eh, muchos quedan con disfunciones como la incontinencia urinaria, disfunción eréctil, porque obviamente todo es un conjunto de músculos que trabajan en equipo. Eh, algunos problemas como de constipación, estreñimiento y dolor pélico crónico, que eso se suele ver mucho en los hombres. Uh -huh. Entonces, eh, mayormente sucede ese tipo de disfunción, por eso tampoco hay tanta especialización en lo que es la rehabilitación de hombres. Eh, la mujer al tener mucho más eh, disfunciones, uh -huh. ya de por sí, nuestra estructura física hace que seamos más débiles en el, en el, por, por la vagina, porque tenemos un lugar, eh, por así decirlo, un orificio más, sí. donde escapan esas presiones que hoy hablábamos. Entonces, como el hombre no lo tiene, genera más resistencia, tiene, tiene otro tipo de... pero los músculos son iguales. claro Pero bueno, es más que nada por el tema de la cirugía de próstata, que bueno... El, eh, ahí produce las incontinencias urinarias. ¿Y en los niños qué sucede con esta parte de su cuerpo? No, en los niños es en las enuresis, los pejías enuresis cuando se hacen pis en la cama. Eso te iba a preguntar porque muchas veces quizás esto después se interpreta, venimos tratando incluso con diferentes psicólogos, sí. diferentes temas y viste que muchas veces está el tema de que Hacerse pis en la cama también puede abordarse o considerarse desde un análisis psicológico o desde el psicoanálisis. Sí. Ahora, desde el suelo pélvico y esto que vos te profesionalizaste, ¿qué interpretación se hace del niño? No, lo que se hace es una reeducación vesical. Uh -huh. Es para que esta enuresis no siga siendo, o sea, se forme en una patología en algo crónico sería. Claro, y poder empezar con, el, con este niño a entrenar esa vejiga y que pueda hacer un cambio eh, en su funcionamiento. Uh -huh. En sí, niños se, y en niñas. En niños y niñas. Eh, siempre eh, se trabaja en equipo con psicólogos, porque obviamente hay una parte en, en todo, uh -huh. te digo, en todas las disfunciones. Nosotros no, solo, no somos físicos nada más, tenemos un montón de esferas que trabajar. Y bueno, el psicólogo es una parte importante en los niños porque, eh, bueno, los, lo puede decir mejor el psicólogo, no pero eh, puede haber algo ahí que pueda estar afectando que este funcionamiento vesical eh, no sea el correcto. Entonces nosotros lo hacemos de la parte física. Uh -huh. Todo lo que es a través de juegos, de algunas aparatologías específicas que yo tengo, también que tienen juego, entonces empiezan a entrenar su suelo pélvico. ¿Cómo? Eh, obviamente nada invasivo, todo, todo siempre hablando de superficial en los niños, ¿no? Eh, pero a través de juego, en qué momento debe relajar, en qué momento debe contraer y sostener esa orina. Entonces uh -huh. le va enseñando un mecanismo para que, bueno, la vejiga, cuando llega la noche, empiece a trabajar de otra forma. Ajá. Por otro lado, preguntarte por qué hablamos de los hombres con su situación, mayormente habrá, como siempre decimos, casos particulares, cada persona es un mundo, y para eso pueden visitar a Romina, en este caso, en su consultorio, para despejar las dudas en un ámbito más confidencial, de respeto y puntual. Las mujeres hacíamos hincapié en el tema del embarazo, por ejemplo... O quizás en que se dé alguna algo débil en esta parte de la mujer y que, bueno, por más que no esté embarazada, se genere esto. En los niños también los marcaste. Ahora, en los adultos mayores, ¿qué sí. puede suceder, por ejemplo, en las mujeres que no atraviesan mayormente un embarazo? ¿Qué, qué puede llegar a suceder? Porque muchas veces se presenta quizás la incontinencia. Sí, sí. Eh, lo que sucede con los mayores es más un producto de, bueno, de síntomas que vienen trayendo de años uh -huh. porque yo me encuentro hoy en día con eh, una diferencia de edades bastante importante entre consultas de chicas de 25 a 35 años, uh -huh. que antes eso no iba a pasar nunca. Yo cuando apenas arranqué a trabajar eran todas adultas mayores, todas. Yo no tenía una chica eh, de 20 y algo ni de 30, eh, nunca. Y hoy en día sí, entonces ahí vemos la diferencia entre... Y que no están atravesando un embarazo. Y que no, no, que no, no, porque ya te digo, el suelo pélvico te puede traer muchísimas disfunciones, entonces no solamente es por el embarazo, puede ser por muchas cosas. Pero lo que pasa con los, con los adultos mayores es que tienen algo, un factor que es irreversible, mm. que es el envejecimiento. Claro. Entonces los tejidos comienzan a funcionar, o sea, obviamente el, la elasticidad del músculo no es la misma. Eh, tienen problemas hormonales, luego de la menopausia también sucede mucho. Entonces estas vejigas, la vagina, el intestino, todo empieza a funcionar obviamente de acuerdo al envejecimiento del cuerpo. Lo que yo hago es tratar de ordenarle eh, su forma de hábitos, o sea, sus hábitos. Uh -huh. Desde lo que es la toma de líquido, las idas al baño, si tiene alguna vejiga hiperactiva que se llama... Cuando tienen urgencia, una micción, eh, tienen muchas, muchas idas al baño claro. y se levantan por la noche también. También usamos aparatología específica para esas vejigas. Eh, todo depende, de, obviamente, de, de, de la evaluación que yo haga con, con la persona. Bien. Y siempre, a cualquier edad, se puede retomar sí. un hábito e intentar cambiar esa programación de esa parte del cuerpo para poder lograr esa mejora. Exactamente, nosotros somos posponedores, mm. ya de por sí, no vamos sí. al baño, siempre estamos eh, mirando, no sé, la, una película y no vamos al baño. O mm. La mayoría, la gente que trabaja, por ejemplo, lo que es cajas, eh, maestras, profesoras, todo lo que sea que están mucho tiempo en, en un lugar, de una forma, sentados o parados, eh, dejan pasar. Mm -hmm. Entonces, eso también es una consecuencia ¿Por qué? Porque la vejiga deja de avisarte, ya te, no te dice más, ya te dijo todo el tiempo, nunca le diste la importancia, te deja avisar. Y el intestino pasa exactamente lo mismo. Sí. Entonces vamos a encontrar mucha constipación, mucho estreñimiento, que eso pueda determinar una incontinencia fecal. Entonces, de un sí, extremo al otro. Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, eh, eso, esas cosas son cambios de hábitos, cambios de la vida diaria. Y a lo mejor con una cosita que vos cambies, ya modificás un montón de cosas y mejorás en un montón, el 50% lo mejorás. Yo siempre digo a la gente que me hace la consulta, yo te doy mi 50% vos tenés que hacer el otro 50%. Y ahí vemos el resultado. El trabajo en equipo. Sí. En este caso preguntarte también si quizás estaría bueno, como hoy se empieza a decir, bueno, cuanto más pequeño se empiece con una buena alimentación, con buenos hábitos, en todos los sentidos mejor va a ser y quizás permanecen aún más en el tiempo. Estaría bueno que también como el niño o la niña va al pediatra, porque tiene que ir a hacerse a sus controles, no solo cuando hay una problemática, también presta atención al menos habitualmente o eventualmente sí. a, a un profesional de suelo pélvico. No, no consultan nunca. Yo uh -huh. los, los pediátricos que tengo eh, son ya eh, con síntomas extremos, con malformaciones uh -huh. urogenitales eh, o con algo más de, de hace mucho, de, desde que nacieron, pero no tengo a alguien, o sea, nunca me hicieron una consulta de, bueno, a ver cómo, cómo, cómo y está. ¿Y estaría todo. bueno que sí. eso suceda? Estaría bueno si ve, eso no sucede casi nunca, pero si la, los padres o el tutor ve que no va al baño, que a lo mejor se queda jugando los jueguitos y después se hace pis encima, son todas señales de, que, de cosas que tenemos que ir cambiando. Que es muy difícil en los niños porque el niño obviamente no, no, se, no va a estar pensando yo el día de mañana voy a tener esto, voy a tener No, es el la adulto piensa, responsable claro. que... Eh, pero bueno, uno intenta hacerlo más pedagógico, con juegos y cosas así, para que ellos se enganchen en la sesión y después lo puedan aplicar en, en el día. ¿Y desde hace cuánto? se le empezó a prestar atención desde lo profesional y desde la difusión en diferentes aspectos de la realidad a esta parte de nuestro cuerpo, porque siempre estuvo, sí. pero viste que, como decíamos hoy, tal vez no desde siempre se le presta atención a todo, a veces nos puede asfixiar y decir ¡ay, también me tengo que ocupar de eso! Bueno, sí, está la posibilidad y no quizás de decir bueno, porque busco una problemática? y ahí me dan la respuesta, sino también para ser más saludables y construir esa salud también, pero ¿desde hace cuánto que esto comenzó a implementarse o a establecerse? también como una posibilidad de acceder a un profesional que me asesore en esto y a darle la importancia, porque hablábamos antes, hace muchos años, quizás bueno y hoy en día sigue sucediendo quizás decepcionalmente, lamentablemente, pero era tener el hijo con una partera en tu casa y de ahí arreglártelo hasta quizás no se daban esos controles periódicos y frecuentes en es cambio sí. hoy se le presta atención a muchas más cuestiones bueno, desde cuándo quizás surge la posibilidad afortunadamente de poder contar con profesionales como ustedes Oh, esta especialidad en Argentina es nueva, uh -huh. medianamente nueva, tiene un poco más de 20 años. Eh, en otros países ya hace mucho que está, nosotros venimos como un poquito sí. más retrasados. Eh, pero ya te digo, es cuando empezó a unirse la urología y la ginecología, como, como había comentado antes, y le empezaron a prestar más atención porque se dieron cuenta que los resultados eran mejores cuando se hacía en conjunto con ejercicios, con cambio de hábitos y esas cosas. Entonces, por ejemplo, el último congreso que hubo en Buenos Aires ahora, que era de cirugía uroginecológica, eh, los médicos en los congresos decían que tienen que sí o sí tener un kinesiólogo, porque eh, es re importante, o sea, el cómo eh, decirte, es re el trabajo en equipo uh -huh. eh, para estos pacientes, eh, porque vas a cubrir todas las las, los músculos, las esferas el, el médico mayormente no, no trabaja la biomecánica del cuerpo uh -huh. o sea, ¿qué sería la biomecánica? todo lo que tiene que ver con el movimiento con los músculos, cómo funcionan los músculos las palancas eh, cómo se coordina uno con otro entonces, eso lo hace un kinesiólogo Qué sorprendente es nuestro cuerpo humano eh, eh, sí. porque la verdad es que estamos construidos por tantos sí. músculos por tantos huesos y que a veces ni sabemos que los tenemos Sí, sí, obvio, tal cual. Entonces, yo, por ejemplo, arranqué a trabajar de esto en el 2015, acá en Venado. Eh, Faltan dos años para que se cumplan los diez. Sí, y hoy en día todavía tengo personas, incluso hasta profesionales, que no me conocen, Ajá. o que decían, no sabía que esto estaba, o que estaba acá en Venado. Entonces, bueno, es un poquito también, eh, como digo, seguir informando, hablando del tema, ir probando, ver, bueno, eh, charlando con los médicos y todo para... ...para que sea más conocido y que obviamente eh, bajen eh, los síntomas. Mm. Romina, y en este caso también, como vos decías, se tiene que dar un trabajo interprofesional... ...según cada sujeto, según su edad sí. y la disfunción que esté presentando también... ...o quizás otro profesional te lo deriva a vos o viceversa. Sí. Ahora, cuando vos necesitas esa derivación, ese trabajo en equipo... ...encontrás también profesionales que demanda toda esta cuestión o también se encuentran en ausencia. Y más o menos... Tengo personas con las que puedo hablar tranquilamente de pacientes y que confían en mi trabajo y yo derivo también. Y otros que no, viste, pero eso todo depende de, de, de cada uno, supongo. Y mayormente, por ejemplo, hablábamos de estos ejercicios, ahí justo estamos viendo algo de hipopresión, sí. si no me confundo. Hipopresivo, sí. Bien. Bueno, y, y en este caso... ¿Qué, ¿Qué ejercicios se pueden hacer si o si hay que ir con un profesional? Por ejemplo, en este caso, cuando vos destinas a alguien, es ir a un gimnasio y ya, cualquier gimnasio, y que me trabaje en esa parte, ¿cómo, cómo hago en esa parte? Claro. Cuando una vez que vos decís, bueno, mira, vas a tener que hacer este tratamiento. Sí. Eh, yo mayormente derivo hipopresivos, eh, porque es una gimnasia que es como que me termina de cerrar todo el tratamiento que yo hago. De hecho, yo hago hipopresivos en la consulta, pero lo combino. Eh, pero me gusta que la persona, una vez que termina las sesiones, siga, claro. con, porque me pasa que después a lo mejor me vuelven dos años y no hice nunca más nada. Y bueno, eso es lo que sucede. Y para que, para que no vuelva, tiene que la persona hacer, claro. seguir, un, no tiene un tratamiento, sino un ejercicio para mantener, eh, para ejercitar. Y mayormente yo eh, destino a hipopresivos, uh -huh. pero no tenemos a alguien, o sea, me es difícil encontrar gente que que se especifique en entrenar, por ejemplo, un posparto como claro. ya lo habíamos hablado antes en un momento, en, no es que yo pueda decir, anda con esta persona que sé que te va. Sí, o tenés esta lista de lugares sí, y profesionales. No. Yo lo que hago mayormente es, bueno, vas a ir a este gimnasio, hablo con el, su profesor, o va a Pilates, decirle a tu profe que me llame, eso es lo que yo hago porque eh, para que sepan los antecedentes para que sepan qué cuidados tienen que tener por más que no sepan de recuperación postparto por así decirte uh -huh. un ejemplo o de incontinencia pero que tengan ojo en ciertos puntos para no lesionar otra vez a la persona como siempre decimos y lo vamos a volver a remarcar cada sujeto es un mundo cada cual con su cuerpo sus manifestaciones sus pros sus contras y demás sí. de forma crónica o de forma sorpresiva como se ve pero para nosotros que estamos escuchando en este momento y quienes nos están acompañando del otro lado, hacia la pasada, ¿a qué cuestiones tendríamos que prestarles atención? Que vos digas, bueno, sí, estas recomendaciones son generales, yo las puedo dejar para que las practiquen, las, las tomen como hábitos en este caso de su vida, al menos algunas, después obviamente según la gravedad, como vos bien marcabas, se va a ir profundizando esto. Pero ¿a qué le debemos prestar atención como para generar un hábito? A ver, en la alimentación nos dicen... Por ejemplo, algunos nutricionales, comer lo menos procesado posible sí. y tomar mucha agua. Por resumirlo muy rápidamente para dar un ejemplo. Desde tu ámbito, ¿qué nos podrías sugerir? Bueno, respetar obviamente los, las alarmas de la vejiga. Uh -huh. Cuando la vejiga te dice, me estoy llenando, no posponerla, salvo que algo excepcional, pero claro. tratar de, eh, de tener un, una educación con la vejiga. Eh, la parte intestinal también. Eh, no posponer, tratar de tener, estar bien hidratado para después eh, que uno se, se, se constipa, no tener que hacer esos esfuerzos eh, y generar alguna lesión. Bueno, las embarazadas todas tendrían que hacer una evaluación eh, en el posparto incluso. Las cesáreas, eh, las personas que tienen cesáreas eh, están muy relacionadas con las dispareunia, que es el dolor en las relaciones sexuales. Hay varios estudios ya que, que lo han, lo han investigado a esto, eh, y obviamente el fumador, el que tiene enfermedades respiratorias, eh, son factores de riesgo, eh, sobrepeso, eh, mucho, hay un montón de factores que te pueden producir una lesión en el suelo pélvico, pues la parte abdominal, entonces bueno, más que nada aconsejar a que si si sos fumador, si toses mucho uh -huh. o um, si estás en un po postparto reciente, que bueno, que te prestes atención y no hagas un esfuerzo que te pueda lesionar. Uh -huh. Y si pensamos al, al suelo pélvico puntualmente quizás relacionado con nuestra mente, que hoy también lo fuimos tratando, o con nuestro cuerpo en sí, bueno, ¿qué, qué, qué energía, qué función nos trae desde ese lugar? Ya fuiste contando, no sé si me expreso en la pregunta. ¿Cómo? Desde lo psicológico, sí. desde, desde la energía, qué importancia tiene, digamos, bueno, el intestino, que le tenemos que prestar atención para poder ir quizás al baño y a tantas otras cuestiones, o muchas veces el intestino, el segundo cerebro. Sí. ¿Cómo va a irrumpir en este caso el, el suelo pélvico en nosotros? Por supuesto, toda disfunción o problemática nos va a traer un disgusto desde ya, o bueno, ocuparnos al menos. Pero, bueno, ¿por qué habría que prestarle atención al suelo pélvico también, más allá de todas estas disfunciones? No, el, eh, lo que tiene el suelo pélvico es que está, como vos bien lo dijiste, eh, está muy relacionado con la parte psicológica. Mm. Demasiado. Incluso las disfunciones sexuales, eh, que muchas veces están solapadas con, con otros síntomas como la incontinencia o la constipación, eh, están muy relacionadas con la parte psicológica. Obviamente eso trae una depresión, porque ¿qué pasa con las con, con la disfunciones en el suelo pélvico? Eh, tiene algo muy social, algo de la calidad de vida de la persona, o sea, si, si tiene una incontinencia tiene, y, va, y tiene que salir y ver dónde hay un baño, eh, tiene miedo que sientan olor, uh -huh. eh, son un montón de cosas que van a afectar la parte eh, psicológica de la persona y bueno, por eso desde ya es un trabajo en equipo, siempre se, se trabaja con, con psicólogo, con nutricionista, con profesor de educación física, con todo, con el médico obviamente. Eh, para poder abarcar todas estas esferas, diríamos. Bien. ¿Algo más que haya quedado ahí pendiente? Por supuesto tendremos algún próximo encuentro, pero por supuesto preguntarte en este primer encuentro si hay algo que nos haya quedado pendiente decir o que quieras remarcar. No, no. Eh, más que nada es eh, que, bueno, que se animen, que se animen a hacer una evaluación. Eh, a veces uno cree que lo que, le, lo que tiene es normal y no es así o por... Algo de los mitos de antes que viste un. ¿Cuáles voz? son esos mitos, por ejemplo? Y que la incontinencia urinaria es normal. Mm. Eso es lo que más vas a escuchar, que no es normal para nada, es un problema. Entonces, bueno, sí es habitual porque lo vemos todo el tiempo, pero que se animen a hacer una evaluación, ver cómo está su diástasis. ¿Qué es, es lo que podemos... Es la abertura de los rectos abdominales. Mm -hmm. Eso mayormente pasa en los embarazos, tanta elongación que tienen se desgarra la línea ALBA, que se llama, eh, y después cuando vuelve la panza a su lugar, queda desgarrado. Uh -huh. Si vos haces una actividad, mayormente te digo lo que sucede, la, la gestante bueno, tiene el bebé uh -huh. y quiere retomar sus actividades de antes, y el cuerpo no va a reaccionar igual, claro. entonces... Sí, tuvo una vida dentro Sí, <risa> sí, sí incluso eh, los estudios eh, dicen que un año tarda el cuerpo eh, para volver a su lugar después de un parto. Entonces eh, uno tiene que arrancar acorde a lo que a sus antecedentes, ir despacio. más. Sí, exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que sucede con la diástasis, que, que al volver al gimnasio generan esfuerzos que no pueden y hacen una lesión. Uh -huh. Otra pregunta que, que me surge y me quedó pendiente es en relación a la incontinencia. Sí, porque como vos decías, a ver, no hay que asustarse. En algún sentido, pero tampoco naturalizar algo que no tendría que estar pasando. Ahora, ¿cuándo tengo que prestar atención? Porque por ahí quizás te estás reteniendo de ir al baño, te agarró un ataque de risa, por poner un ejemplo muy normal y burdo, te agarró un ataque de risa o justo te dio tos por algo. Bueno, y como se dice, se escapó el chorrito, por así decirlo. Pero a eso, eso es algo normal porque hubo algo que me llevó a que eso pasara con el ataque de risa, con la tos, por ejemplo, o ahí también habría que prestar atención. ¿O ¿Cuándo es la incontinencia que se da, digamos, y, y a esa sí hay que prestar la atención? Esa diferencia. El ejemplo que diste se llama incontinencia de esfuerzo. Uh -huh. Toda eh, pérdida involuntaria de orina es incontinencia. Uh -huh. Después tenés dos tipos de incontinencia. Los que habitualmente vamos a encontrar son la de esfuerzo y la de urgencia. La de esfuerzo es... Cuando tosés, te reís, te levantaste un peso, tuviste un... Aunque sea una gotita, sí. es incontinencia. Aunque sea una vez por mes, es incontinencia. Porque hubo algo ahí, o sea, un, un, un fallo en estos esfínteres. Uh -huh. Entonces, esto evoluciona con el tiempo. Lo que es la incontinencia de urgencia, que es otro tipo, es la persona que va a toser, se va a reír, pero no va a tener ninguna pérdida, pero va a tener muchísimas cantidad de veces va a tener que ir al baño, urgencia, o sea, ellos no pueden posponer. Si a, vos te, si a ellos la vejiga uh -huh. les dice, tenés que ir al baño, tenés que ir al baño en ese momento. Y cuando están llegando al baño, tienen la pérdida de orina. Uh -huh. Esas son las diferencias de las dos incontinencias que mayormente vemos en, en las consultas. Bien. ¿Dónde te puede encontrar aquel paciente que esté con alguna situación ya que viene tratándose o que está notando alguna de estas cuestiones que vos no fuiste advirtiendo? O porque sí. simplemente quiere ir a hacerse un control y quiere quizás prevenir y empezar a trabajar para fortalecer, para mejorar toda esta zona. ¿Cómo te pueden encontrar quizás a través de tu contacto, redes sociales? Si hay quizás sí. alguna plataforma donde compartís información y también podemos empezar a relacionarnos aún más con esto y con un profesional que sentimos cierta cercanía y cierta confianza al ser canadense, claro. al estar acá. Sí, yo, eh, a mí me gusta dar el teléfono. Entonces me hacen una consulta directa y... Yo ahí contesto y bueno, trabajo en CEFEM, que queda Castelli al 291, y en Brown 214, en uh -huh. otros consultorios. Actualmente trabajo en esos dos lugares, pero siempre doy mi teléfono, yo me manejo con los turnos y me pueden hacer la consulta que deseen. ¿Podrías decirlo? Sí, es 3462. 626358. Facilísimo, 62-63-58. Así es. ¿Y en redes sociales? En redes sociales, bueno, yo tengo mi página de, de suelo pélvico, que es SERP, no sé si es c e r p Ahora lo chequeamos, Para... a ver. <risa> que lo sí. vengo buscando CERP, tanto estos días. SERP. Es consultorio especializado en rehabilitación pélvica. A Eso ver. significa. Perfectamente, ahí tenemos. C-E-R-P-B corta, que sería b -t. Sí. Así que, SERP, vete, así lo encuentran en Instagram o como Rehabilitación Suelo Pérdico. Sí, sí, sí. Así lo encuentran en Instagram, justo soy en tu perfil, que como siempre vas subiendo también mucha información, así que está bueno para empezar a familiarizarse. Te bueno. agradezco enormemente por la iniciativa, por la predisposición y por haberte venido hasta aquí compartir este rato con nosotros y desde ya seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias a vos y al espacio y, y bueno, para seguir dando información y... Que la gente se vaya enterando que existen estos tratamientos, que no todo es cirugía. Así que, bueno, los espero. Gracias. Gracias a vos. Y así pasaba en este caso avanzando en de la A a la Z, que aún todavía nos quedan algunas otras voces para seguir.